proceso de transformación de energía, quimiosíntesis y fotosíntesis. No siendo más, comencemos. Definamos qué es de la energía. Se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Veamos este ejemplo básico. Digamos que tenemos esta bolita de billar y queremos tumbar este bolito. Para que eso ocurra, esta bola necesita una cantidad de energía tal que permita que cuando se haga contacto, tumbe inmediatamente el bol, puesto que fue la energía que se consumió. Esa energía me permitió derribar el bol. Entonces, toda capacidad que tiene un cuerpo para que haga un trabajo se conoce como energía. Organismos autótrofos. Auto significa por sí mismo, trofos viene de alimento. Son orga aquellos organismos que tienen la capacidad de sintetizar y así obtener energía para sus procesos vitales. También se le da el nombre como productores. Entonces veámoslos acá. Las plantas son conocidas como organismos autótrofos. Son productores primarios y ellos mismos producen su propio alimento. Su importancia, primero, incorporar y transformar la energía de diferentes ecosistemas y segundo, entregar este nuevo tipo de energía a los demás seres vivos de las cadenas y tramas tróficas. Entonces, son aquellos que permiten darle vida a toda esta parte ecosistema. Organismos heterótrofos. Hétero viene de diferente y trofos de alimento. Son aquellos organismos que obtienen su energía por medio de la alimentación. No son capaces de producir sus propios alimentos y deben consumir otros organismos que ya los han elaborado. Veamos su clasificación. Podemos ver que tienen diferentes tipos de consumidores. Tenemos el cuaternario que es carnívoro, podemos ver acá un delfín o una ballena. También podemos ver el terciario, el secundario y también el herbívoro. Veamos una clasificación un poco más detallada. Se viven en herbívoros, carnívoros, comensalismo, parasitismo, mutualismo, simbiosis y por último saprofito. Son la forma en que se clasifican los heterótrofos. Ahora veamos cómo se puede transformar la energía. La transformación de energía se da a través de los organismos autótrofos y tenemos la quimiosíntesis como primera forma de transformación de energía. Esta es realizada por las bacterias que viven en el fondo marino donde no llega la luz. Entonces, ¿qué más podemos ver allí? Estas bacterias utilizan minerales como fuente de energía y otros compuestos presentes en el ambiente donde viven. Permiten la maltención y supervivencia de organismos que habitan en el fondo del mar. Otro caso para tener muy en cuenta la transformación de energía es la fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz esta es realizada por algas bacterias y cianobacterias que se conocen como fotoautótrofos Entonces acá podemos ver una plantica que recibe la luz y que hace el paso o la transformación de energía a través de la fotosíntesis esta parte